Hola guasú y pa. aquí te mando algunos, un poco desordenado, pero eh, ojalá que te sirva ahí. En, en tu correo también mandé eh, algunas cosas y esto por WhatsApp. Eh, y estamos hablando con los compañeros, le comenté las posibilidades y están. Está muy contento y entusiasmado para seguir avanzando con, con el proyecto. Y este, pensamos con, con los jóvenes más eh, utilizar el recurso para, para semillas, para su producción y para que puedan quedarse más en su comunidad, a trabajar con sus familias. Y, y desde ya estamos muy agradecidos, muy contentos por, por esta posibilidad. Gracias a Uyyevete anginungwasu Hola Este... Eh, en, la, en el acta figura, este, no sé si eso va a pedir acá, pero figura el nombre de una señora como tesorera. De repente podemos conseguir un documento acá que diga que el responsable es Emanuel Arape Silva Torales. O sea que no, no no habría ese alguna dificultad, creo, Anguiru eh, llegó, llegó bien la plata, ya llegó ¿Qué? Buen, buena jornada, buena semana, hablamos a la tarde. Maíz Apan y un huazú, acá estamos reunidos con la Asociación de Productores Ecológicos y queremos decirte algo. Gracias, Víctor, por el apoyo. Gracias, Víctor Pablino Sosa. Yo soy presidente de la asociación. Este aporte va a ser muy bien utilizado, así que muchísimas gracias por acordarte siempre de nosotros. Aguille, Víctor los arrotas y el la venepitimó, roguera, jaguante, no dena, correr en mi apu. Aguille, Víctor, de Buhuere, de Virumí, roguera, de asociación, sea el secretario de la asociación, ahora me dispuesto a trabajar y para cuando haya el... Aboinaro Hype, y me la ya por mi don Víctor. Muchísimas gracias. Gracias. Un cuerpo de paz siempre. Aguiller, don Víctor. Muchísimas gracias por todo y por estar con nosotros en la asociación, recordando por todos. Last trial. Last try. Gracias, Víctor. Del compañero Victor. Gracias Víctor por, por este acompañamiento, trigo que hemos adquirido de nuestro asociado, harina ya para nuestro asociado también, aquí está todo elaborado, así que gracias a tu equipo y a, por este aporte.